Ok, estamos de vuelta aquí en el canal de PH Fotografía, Video y Tecnología eh, Me demoré un poco, eh, la verdad es que estaba cambiando los juguetes porque tenía unos juguetes y funcionaban de una manera y no me estaba gustando mucho Fui a hacer un par de cositas por ahí, un par de clientes que me contrataron y pude comprar los nuevos juguetes con los que estoy trabajando hoy Intro tips para tomar mejores fotografías cuando la verdad no sabes absolutamente nada luego les dije que iba a sacar unos tutoriales nuevos donde iba a hablarles exclusivamente o donde iba a profundizar sobre cada uno de esos temas que había hablado en ese momento como les estaba comentando, estuve buscando los nuevos juguetes para hacer del canal algo mucho mejor y tuve la oportunidad de trabajar nuestro primer tema que trabajamos en esa vez, que fue el encuadre. Eh, tengo algunos ejemplos, pude hacer algunos clips por ahí con la gente, unas locaciones bastante chéveres. Y pues bueno, definámoslo rápidamente. El encuadre sencillamente es cómo ubicas tú las cosas en el espacio que está ocupando tu fotografía. Lo más fácil de todo esto es respetar una ley que se llama la ley de los tercios. ¿Qué es la ley de los tercios? Es generar una grilla de 3x3 en el espacio de tu fotografía y en cada uno de esos bloques que se genera vas a ubicar elementos que sean bastante relevantes en la composición de la fotografía que estás haciendo. Muchas personas me dicen, ah, pero es que hay veces que a mí me sale y hay veces que no me sale. Pues bueno, eso es sencillo. Voy a hacer el ejemplo con mi celular de cómo se activa esa grilla y vamos explicando poco a poco cómo es este tema del encuadre y por qué es tan relevante y cómo podemos hacer unas verdaderas composiciones cuando tenemos supremamente claro qué es lo que queremos que saque en cada fotografía. Una vez están en su celular, pues se van a la parte de los settings y nos vamos rapidito a donde está la configuración de la cámara una vez estamos ahí, pues hay una casilla que se llama grid, la desactivamos, vamos a realizar primero, vamos a meternos un momento en nuestro video, aquí lo estoy poniendo en negro, no quiero poner absolutamente nada para que se vea el grid, en este momento estaba desactivado, ahora lo activo, cuando lo activo voy a mi video y pues voy a ver que encuentro estos nueve bloques que son tres separaciones vertical y horizontalmente, así se activa la grilla, la idea es que nosotros vamos a tener un mejor manejo del espacio, una mejor proporción en cómo ubicamos cada uno de los elementos relevantes en una fotografía para que el encuadre quede de manera correcta. Entonces voy a hacer unos ejercicios, voy a mostrarles cómo yo voy haciendo todo el paneo para lograr mi fotografía. Activo la grilla, esto lo, pues lo voy a hacer yo aquí en postproducción. Pero entonces es para mostrarle cómo podemos hacer una muy buena composición cuando tenemos nuestra grilla activada y tenemos unos muy buenos elementos en ella. Pues la idea es que tengamos siempre nuestra grilla activada para poder hacer el mejor encuadre posible y tener una guía de cómo podemos ubicar mejor los elementos que están en la captura de nuestra imagen para tener una fotografía final. Ahora, muchas veces nosotros tomamos una fotografía, pues tenemos nuestra grilla activada, tenemos el mejor encuadre posible pero cuando ya llegamos a la casa y comenzamos a revisarlas, mmm, no me pareció más o menos esto pues no le tengamos miedo a que haya alguna cosa en el encuadre que no funciona y para eso hay una herramienta que se llama Crop entonces básicamente voy a usar la herramienta nativa de este celular que tengo yo no me voy a meter en ningún software, es decir voy a coger y voy a editar normal pero básicamente pues voy a las fotografías que tomé ¿sí? pongo clic en editar la fotografía y es esta herramienta que tiene una especie de cuadrito como si fuera una forma como cuando la gente hace los dedos y hace... Sí, yo más o menos he visto eso como en los cineastas Pues la idea es que yo activo mi herramienta Crop Él a veces tiene un automático, es decir, me da como cuál sería la mejor relación que hay Pues la idea es no hacerlo en automático, sino hacerlo tú En este caso, por ejemplo, estoy montando que, que las chicas queden bien organizadas En este caso particular hay mucho espacio en el último tercio a la derecha, entonces la idea es recortarlo pues me parece bastante interesante el chico de la foto y esa parte de abajo como una llanta que está ahí no sé no me interesa mucho así que la voy a recortar la voy a sacar de mi foto y dejo pues esto que es un poquito más importante en este caso pues la idea es hacer un recorte donde se vea lo más importante que son los cuadros que están al fondo las dos chicas tomándose la fotografía y esa parte que está ahí arriba que hay como un brillo ahí como que se me quemó la foto pues tampoco me interesa mucho, así que voy a tratar de, de, de hacerle de crop ahí también, no me interesa y tengo, digamos, esta proporción que es mucho mejor. Y esto es básicamente cómo funciona el tema del encuadre, desde el momento en que estás tomando la fotografía, cómo puedes utilizar el grip o la regla de los tercios, pues si quieres puedes buscar un poquito más en Wikipedia, yo no me voy a poner aquí a hablar tanto datos técnicos, pero, pero si quieres profundizar más, yo creo que Wikipedia te puede explicar un poco más, o me puedes escribir un mensaje, o me puedes mandar, no dicho, hay muchas maneras de comunicarse conmigo y yo puedo profundizarle, pero básicamente así funciona. Esto es en un aparato móvil, en un celular, en este caso un iPhone 8 Plus. Y pues ahí les muestro cómo eh, una vez organizada la imagen, luego también si de pronto no funciona muy bien. Yo siempre hago ese ejercicio. Hago mi encuadre cuando estoy tomando la fotografía, pero luego a la hora o un rato después reviso cómo quedó ese encuadre y de pronto no me funciona muy bien Entonces con esta herramienta nativa que les acabo de mostrar no es ningún software, no es ninguna aplicación paga Es la aplicación que trae cualquier celular de iPhone, de Samsung, de cualquier marca Trae una aplicación nativa donde está el crop tool que es ese recorte Puedo organizar mejor todos esos elementos para que el encuadre funcione de mejor manera Gracias a esas personas que hasta ahora se han suscrito al canal. Somos poquitos todavía, pero no importa. Yo sé que ahí están pendientes. Dale like a, a, al video si te gustó. Si acabas de llegar y no te has suscrito, por favor suscríbete y está pendiente. Y ahí están mis redes. Y pues revisa si quieres eh, los videos que puse antes. Este video tiene mucho que ver con uno que hice anteriormente. Y pues ahí nos vemos.